Yo, Yo neces necesito querer Gracias por ese tremendo apoyo ¡Gracias! Porque ya he comenzado a ministrar, a tocar corazones cediendo A llevar de beber a esas personas próximo live, comparten este video, déjenme su comentario, vayan a suscribirse a mi canal de YouTube, Janet Méndez, así pueden ver muchos videos más y Dios me lo bendiga. Un abrazo.